Agregó en el marco de sus declaraciones que hace falta colaboración del gobierno para enfrentar el flagelo social de la delincuencia. Necesitamos el apoyo del gobierno eh, de manera directa, eh, necesitamos vehículos allá, la policía tiene una camioneta, pero necesitamos más vehículos, más eh, activos policiales en la zona para poder contrarrestar esa situación. Y, y empleo, empleo, que es lo que la juventud necesita para, para poder alejarse de esa situación. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.